Thank you Hola familia, cómo estamos el día de hoy? Espero que esté muy bien. Les traigo un video donde les voy a enseñar cómo retirar los dólares ganados en el juego. No sé si vieron el video que subí el día de ayer, pero me compraron una propiedad por 1.325 dólares. Lo que haré es retirar 1.300 dólares de mi cuenta usando Tilia para que vean el proceso. Tengo como 6 meses que no lo hago y no sé si es diferente o no. Lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro perfil, aquí arriba, aquí donde dice Withdraw, que retiremos. Vamos a seleccionar esto. Me dice, ¿estás seguro que quieres retirar 1,336.19? Un 5% de comisión será reducido y te dará un total de 1,269.38. Te voy a poner que Sí esto fue lo que leí el día de ayer en el Discord de inglés que no tenemos la opción de retirar solamente cierta parte tenemos que retirar todo seleccionamos aquí me da la opción de escoger mi cuenta de PayPal le voy a seleccionar aquí y aquí me sale este nuevo mensaje que le quiero decir al sistema que use este método de retiro vamos a ver y es todo lo que puedo hacer recuerden solamente pueden retirar usando tilia y de tilia a paypal es la única forma que sé en el momento si hay otra manera de retirar el dinero compártanlo en los mensajes de este video seleccionamos nos dice que el retiro que acabamos de hacer fue recibido y está en proceso los retiros que se aprueben se tardarán aproximadamente dos días y me van a dejar saber una vez que aprueben este retiro muchos jugadores han comentado que se han esperado más de dos días para para recibir su dinero y otros jugadores han dicho que se han esperado semanas y aún no han recibido su dinero vamos a ver qué pasa Y aquí ya está de color gris el total aquí me está diciendo que el pago lo están procesando y es todo familia si me llega el dinero en unos días Trataré de incluir uh, mi balance en PayPal para que vean que sí me llegó mi dinero. Otra cosa que les quería yo comentar, en realidad puse a la venta esta propiedad por $1,395. Pero acuérdense, cuando vendemos una propiedad, el vendedor tiene que pagar un 5% y el comprador tiene que pagar un 5%. Pero sí ponemos 1395 dólares menos el 5% me quitaron 69 dólares con 75 centavos que me dio un total de 1325 que fue y nos vamos a los mensajes aquí está 1325 vieron al principio del, del video que me quitaron otros 5% que fueron otros 66 dólares y voy a recibir aproximadamente 1,258, 59. Como vivo en Estados Unidos, el próximo año, en el 2023, voy a tener que pagarle al gobierno aproximadamente entre el 25 al 35% de esta ganancia. Vamos a decir que me van a cobrar un 35%. Entonces vamos a hacer... Esta cantidad de $1,258.98 menos 35%. Son $440 dólares. Wow, que le tengo que pagar al gobierno. Tal vez, tal vez sea menos. En realidad me voy a quedar con $818 dólares. Pero, familia, tienen que tomar esto en cuenta. ¿Cuánto me costó la propiedad? La propiedad me costó creo que como $70 dólares. Si le descuento menos 70 dólares, mi ganancia que me voy a llevar después de la venta dentro de Appland, después de pagarle a Tilia y después de pagarle al gobierno y tomar en cuenta cuánto me salió la propiedad, me voy a llevar 750 dólares. Nada mal, ¿verdad? Así es que pónganse a pensar eso. Si van a empezar a vender en dólares, ¿cuál es realmente su ganancia final? Es una de las otras razones por la cual le pongo precios muy locos a mis propiedades porque sé que al final de todo esto, mi ganancia no será tanta. Espero que este video les ayude un poquito y como les dije, cuando me llegue mi dinero a PayPal, si es que me llega, cuando haga otro video, les voy a enseñar al principio de ese video que sí me entregaron esa cantidad. Muchísimas gracias familia, que tengan un bonito día y nos vemos despuésito en el metaverso.